Sobre todo, eh, la, la gente de verdad muy triste, como los que que la fiesta, fiesta la cuestión de los la, la como un, con un partidazo, partidazo de leyenda. De leyenda. Eh, yo, yo creo, creo que, que si, si se juega todos los nombres que, que tiene hablar, hablar de la de hablar de, risca, de, día día de la de la duple, duple, de la prensa, de la seguramente creo que el de la ley, de la la de la yo, no, yo sé no sé si tú has manejado, has manejado o, has o has entendido, entendido lo, que, lo significaría que significaría esto. Bueno, este, a eso es mismo, yo mismo, mismo, mismo yo de querer, querer, lo que le invito a los dos días a algo importante. Primero, que tiene que creer lo que la están haciendo. Creer. Creer en lo que están haciendo. Y yo lo visto a lo ¿no? Muchas veces el dinero es muy importante, pero el dinero viene a medida que van dando los resultados. Pero, Pero la gloria eh, de ser y para la liga y el ganar, ganar cosas, cosas importantes, importantes sobre todo la y posibilidad de, de, de, de, de ir, de ir creciendo, creciendo de ir creciendo, creciendo una estructura de, de, que de, a veces es tiempo que vamos a manejar. Y bueno, vamos a dar un punto importante que tiene por dominicano, jugando a un hilo. Eh, ya, ya ahora con una buena ya podemos ir sí, porque estamos pues, hablando también de lo eh, que, que nos viene también la que no sé a visitar. La pero bien eh, no es solamente lo que lo que han muy interesante los que estamos trabajando como el cancelado de Algarado, un chico que es un joven que se están solo años, va a eh, el cansancio de Magic, muchos, que, que que, que, que, que, que y ahí hay una, una imagen de, de, día, día, día, día de la agencia, una, una de pues, la de día de la pucería, de la pucería, de la de la de la de la de la de la de la buceras de la de tu de de de de que vive los resultados de de ¿Cómo, ¿Cómo la estás las ¿Cómo viendo no, no, Excelente, excelente, porque no puede ser del día que yo, yo, no yo siempre acojo en, en un equipo no, de dirigidos y yo, yo paso a un lado porque la, la dirección no ha dado una, una parte parte de lo que es el trabajo de hoy en el proyecto. Es la dirección no ha dado la niña, niña. Nos han dado una feancia alta después, muy agradecido, muy muy agradecido, porque están creyendo en nosotros, que no es fácil cuando en el tiempo nos han dado una cosas. Si está el de de nueve, o que la gente empieza a creer, empieza a ver la resolución de nuevo, pues, pues eso esto marca o una, una data que vuelve bien. bien. Yo creo que pues, pues, pues, eh, tenemos, tenemos pues, este una excelente relación, gracias a el equipo está partida, día, de de día, día eh, de tenemos la mínima condiciones para conseguir. Eh, y, como y como todo, todo Blue, Blue, pues, pues en, en su, su organización, organización, y la manera, manera, manera que va a ir creciendo, pues, pues se, van se van a ir a las cosas. Que, Tenemos un muy excelente ingeniero, Dios ha hecho un gran mundo, de las experiencias que han tenido y de gran gran de América. El, caso el señor del presidente, presidente, el que se ha manifestado, la que no ha funcionado nada más el señor saniciado, saniciado, persona persona de el fútbol, no nos ha acompañado, acompañado día a día su, su familia, familia, no le falta no nada, nada a los sí, chicos los tienen en la en mano en, en, en, en, <coughs> en el departamento donde ellos pueden estar muy concentrados al extremo de la de la que tiene que ver la de eh, estamos en una zona acá un, muy está muy bonita en el conjunto industrial general, y siempre, siempre estamos ahí concentrados en el medio de nuevo y bueno, ¿no? bueno nosotros eh, le dimos adiós en eh, no, que nos eh. esta posibilidad de poder hacer cosas importantes de área, ¿no? Y última pregunta, Diego, para, para, para decirme ya de, de Tiri ah, muchos eh, eh, eh, de la parte financiera del club Ajá, ajá. Sobre todo el humor comenzando, comenzando la temporada de La gente malintencionada la en las redes sociales, sociales Estuvieron hablando de que, de que el equipo fue aclarado en un hotel Que tenían que para pagar y todo lo demás. demás Esta o sea, o sea, o sea, o sea me, gustaría me gustaría que emitiera públicamente, públicamente Toda esta, toda esta actitud, actitud negativa, negativa que, ha que ha crecido Y que, que, ha crecido y que, y a, que a la vez no eso, no solo por lo que tuvieron a Santiago Y Santiago también, golpeó mucho estos rumores Pero bueno, lo golpeó mucho el directivo que lo haga ya el DT eso es prácticamente el la máxima, ya que ya que sale en cancha, No, no, no, no, son son no, a nosotros, no, fortalecen. Yo, no que hace, que hace falta este tipo de personas, que hace falta este tipo de ufSCarれて, ambiente, y que, que, que no me ni... No yo, yo, su yo, como la yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, en yo, yo, yo, yo, yo, yo,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 que nos la buena vida, que no no vibra, vibra, eso, eso, eso no se de lo Que lo que nos que la vida, eso no vamos a logrado hacer. en que no el este nuestro este nuestro este día a día, día, día, ¿no? ¿no? Además, que tenemos la problema, nosotros somos que no caemos en esta vida. Trabajamos en doble es una manera de la manera que hacemos las grandes empresas hacemos las grandes profesionales. Trabajamos en doble y es la manera de que competir. Pero es que es creo que, es que, que de la directiva eh, ha cumplido con el, el equipo, equipo el día, día eh, eh, eh, y ya digamos, ya estamos, en tenemos, en unidades, de, eh, tenemos eh, la relación de los muertos, muertos, de la siempre, con los jugadores eh tenemos en el tenemos No, medicos, no, no, no, no, no, no, como merece el, el, el, el, el, el, el, el, el rumbo? rumbo, no, ah, un la no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Mira, mira, hay una pregunta no, no, no, tengo como eh, el equipo del de m a, a nivel de, de, de porteres, los entrenadores entrenador que, que cada día, día están apuntando a ser hacer la red un de la verdad, la de un país famoso que, va desarrollando, o que, o que está desarrollando, porque se, se, se está desarrollando, pero que pero que después que hacen, eh, futbolísticamente también han visto instituciones, comienzan a desarrollar y crear una red de antiguo Y creo que los hermanos de ellos, que vienen a tratar de hacer la guerra con palos a de manera directa, ¿no? Sí, sí, sí, bueno, bueno, bueno todavía hay um, gran experiencia en Venezuela, en de mucha gente, pero la un y el 2011, después la la el de la la corta, o sea, profesionales, hoy entra ya para la dirección, tiene una nueva y igual, bueno, solo solo cuando la que lo vamos a trabajar y lo que que es un trabajo. Y en es una cosa importante que tiene la gente del BM, que profesional, es una salud humana, y eso le da un muy importante, cuando los están en un buen en el bueno, bueno señores, esas fueron fue... las, las palabras, una linda entrevista tomándonos un café con eh, el director técnico de Delfines del Este, un equipo que cada día comienza a maravillar al mundo y comienza a crear un antes y un después en una bonita historia que comenzó en la jornada número uno bueno y que cada día estas páginas o sea, tan lindas que marcan el fútbol dominicano estoy completamente convencido que Delfines estará allí. Muchas gracias a Diego por atendernos. Oh, gracias a ustedes y bueno, luchar a la gente a que se vuelque al fútbol y que bueno que crean en el nuevo proyecto del cine del este que estamos para consolidar, hacer cosas importantes, y bueno, yo les pagué por esta oportunidad, estoy a las órdenes porque bueno, nosotros nos damos a, a a conocer y a crecer gracias a, a las cosas buenas y positivas que, que maneja el periodismo, como ya te dije siempre va a haber cosas buenas, cosas malas y nosotros tenemos que estar receptivos y siempre dados a una entrevista porque bueno, de eso vivimos, ¿no? Uh -huh. es hermoso de todo. así es, muchas gracias Diego, Palvi uh -huh. gracias por venir gracias a usted también, de todos modos y nada, con esto nos despedimos de el segmento de pio gol hoy fue un día cargado, hay que decirlo un día que, si hubiera más tiempo, se hubiera extendido más temas, pero hasta aquí llegamos eh, nada buenas noche a todos los que nos están sintonizando en vivo a través de Pio Deportes en 1080 M Y a través de la página de, de web www.piodeportes.com Y ahora que estamos estrenando También a través de YouTube eh, eh, También vi que está también en Twitter En vivo sí. eh, Muy buena noticia señora Ya estamos en múltiples plataformas No solamente para verlo a través de las radios Sino que nos hemos expandido Hacia otros medios Para que nos tengan más de cerca Así es, queremos agradecer también La fuerte inversión que está haciendo el Señor Pío Santana Todo el equipo de producción De Pío Deportes Manuel Acevedo Hay que hablar de Montilla Hay que hablar también de Fabricio Hay que hablar de toda la gente De Pío Deportes Que están comprometidas Para que usted y yo Y todo el mundo Todos los que amamos este deporte Podamos tener las mejores cuatro horas de información deportiva eso solamente lo puede hacer eh, gente comprometida y nuevamente le damos las gracias señor Pío Santana por todo lo que está hecho por todo lo que hace bueno, y también por todo lo que hará en el torno de la edificación del deporte dominicano se despide de ustedes señor Malvin Beltrán nuestro querido productor el señor Manuel El Consentido Acevedo y quien les habló a todos ustedes Luis Ernesto Jeda lo volveremos a escuchar el próximo lunes ya con la, bueno, con esta jornada número 5 prácticamente finalizada y seguirnos gozando y disfrutando del fútbol dominicano. Buenas noches y Dios me los bendiga a todos.